cumple el plan de negocios. Lo que sí estamos notando y, y palpando la compañía es una, una, una modificación en estos números, ¿no? en los que será el año 2022, eh, de forma positiva y con eh, una revisión a la vez. Ya está revisado, evidentemente, el Consejo lo, lo está analizando ahora mismo, será aprobado en los próximos días y eh, será publicado también pues en, breve, en un breve periodo, muy, por, muy prontito. Lo vamos a analizar, lo vamos a, a, a decidir internamente en el Consejo y comunicaremos a, primeramente a la Administración y a la, al, al, al regulador nuestras intenciones y que sean ellos también las que la que nos den su, lógicamente su, su, su visión ¿no? de, de cómo es este trámite, ¿no? aparte de los de los consultores, abogados y demás que ya, ya han participado en estas en estas reuniones para, para saber un poco cómo, cómo tenemos que, que hacerlo. Sí, a todos. Esto es, esto es una realidad. Eh, también es cierto que el sector renovable eh, está, está en una situación de bonanza. Nosotros creemos que, este es, que nuestro segmento, concretamente, si va a ser puede ser un, un segmento refugio ¿no? dentro de este, de este momento de, de complicaciones que, que parece que viene. Y, y eso, evidentemente, en un periodo inicial, eh, afectará, afectará a, a todos. En Q1 cumplimos el 50% del objetivo anual, en autoconsumo, en la unidad siendo líderes del sector de, de manera palpable. Eh, en Q2 eh, la tendencia es la misma y esperamos que un, un Q3, un Q4 también de, de manera muy positiva para la unidad de autoconsumo, que es lo que hacemos. Eh, ya hemos visto alianzas varias en los últimos años. Ninguna ha tenido, ninguna ha tenido éxito. Creemos que el autoconsumo está de moda, creemos que es muy bonito decir que hace autoconsumo pero creemos que pocas empresas y más con esos tamaños tengan capacidad o la velocidad necesaria para poder estar en un mercado, como decimos nosotros, de barro. Y muy bien, comenzamos en octubre la gestión, por nuestra parte eh, no, no, no, no intervenimos la compañía, ni mucho menos, es una compañía que funciona perfectamente, es una compañía rentable que tiene 12 años de, de funcionamiento, digo, ODF, uh -huh. y lo que hemos hecho es integrarla y para eso hemos contratado una consultora que está desarrollando un gran trabajo en estos meses y se hará durante todo el año 2022 el proceso de integración de sinergias. Lo bueno, primero, eh, que eso es un pipeline muy capilar, o sea no es un proyecto de 500 megas, sino que son cientos de proyectos. Esto nos da opción de financiar de una manera diferente, da opción de gestionar esa energía de una manera diferente y sobre todo eliminamos un alto riesgo de caída de proyectos sobre el pipeline ¿No? y además eh, la gran parte de esos proyectos los hemos desarrollado internamente in house por lo que nuestro equipo de generación eh, ha, dado, ha añadido un valor increíble a la compañía desde un departamento con los recursos limitados y con trabajo excepcional.